Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de, de un reto que tengo eh, con mi hijo Sebastián. Entonces nos vemos en la segunda parte. He hablado antes de, de lo que hice cuando cumplí 50 años, que empecé a, a, a ponerme incómodo a propósito, para luego expandir un poco mi zona de confort y lo he hecho muy bien, estoy muy orgulloso de las cosas que he hecho pero el otro día, el otro día eh, estaba pensando en la guitarra, ¿vale? Estaba escuchando a alguien que estaba tocando la guitarra muy bien y pensé uf, ojalá pudiera hacer eso, ojalá. Es que tan difícil. Llevo tanto tiempo tocando así lo básico, ¿no? Eh, en otra vida, en otra vida, dije. En otra vida voy a aprenderlo. Es que ahora es, es demasiado tarde. Y en ese momento mi mente dijo No Gordon, ¿qué estás diciendo? Que no, que no tienes tiempo, que es demasiado tarde. Y sí, me, me caí en la cuenta de que tenía miedo tenía miedo de intentar tocar la guitarra mejor. Entonces, en ese momento yo tomé una decisión. ¡Cojones! Voy a aprender a tocar la guitarra eh, de otra forma, que es así, ¿no? Quería hacer eso. Pues, para hacer que, que fuera un poco más interesante, hablé con mi hijo Sebastián, que él en, en este momento está aprendiendo el violín. Y le, le dije, mira, tenemos un mes, un mes para practicar algo, ¿vale? Una canción, yo tengo una canción, él está practicando cosas también con su violín. Y en un mes, el 11 de diciembre, tenemos que juntarnos y tocar algo, ¿vale? Él va a tocar lo suyo y yo voy a tocar lo mío. Entonces, lo que vamos a hacer... Eh, y él está practicando como nunca, muy, muy, muy bueno, y también yo voy muy bien con mi guitarra, entonces en unas semanas vamos a hacer un vídeo y yo voy a tocar mi guitarra y una canción que he escrito y a, a la manera nueva, ¿no? Eh, y mi hijo va a tocar el violín. Entonces, vamos a tener un mini concierto, ¿vale? En Gordon's Diaries. Porque, otra vez, nunca es tarde. Nunca es tarde. Y simplemente es cuestión de hacerlo. ¿No? Hacerlo. Y no hablar de hacerlo. Sabéis que, que yo... Eh, le daba clases a una, una familia eh, en, en inglaterra y la mujer, la mujer una, una abogada una mujer muy inteligente ella decía Uf, yo voy a, yo voy a escribir un libro yo voy a escribir un libro y yo muy bien muy bien muy bien eh, y ella la verdad es que lo he empezado eh, y yo qué bien qué bien y ella pero lo, he, lo empecé hace 10 años y todavía no he escrito ni un capítulo. ¿Por qué? Porque tenía miedo, tenía miedo. Lo miras como un trabajo entero y es demasiado. oye oh, ¡Un libro! ¡Imposible! Pero he aprendido una cosa en esta vida, que las cosas que quieres hacer se hacen, poco a poco día tras día. Si miro un proyecto entero, me agobio. Pero si miro qué puedo hacer hoy y mañana voy a hacer un poco más y al día siguiente un poco más. Y es lo que hago con mi guitarra ahora. Estoy practicando dos veces al día. 15 minutos, 20 minutos practicando y en cuestión de dos semanas he notado un, una diferencia enorme. Al principio no, no pude hacerlo, no pude hacerlo. Fue un desastre la primera vez, pero poco a poco, 10 minutos aquí, 15 minutos aquí. ¿Y ¿Cómo escribí? Yo, cuando yo escribo libros, no escribo todo el libro de golpe, Empiezo y hago un poco y 15 minutos y por la mañana un poco y por la tarde otro poco y de repente después de tres meses ya tengo un libro y muchas veces miro y pienso, joder, ¿cómo ha ocurrido eso? Pero todo eso está, estaba, los libros, la construcción, eh, está dentro de mi zona de comodidad. La guitarra estaba fuera, ahora está adentro, y estoy muy contento. Entonces, vamos a ver, en unas semanas eh, voy a tocar una canción y también Sebastián. Así que vamos a ver eh, qué pasa. Hasta luego, chicos, que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene.